Hola, muy buenos días, tardes o noches, hoy estamos en un nuevo canal Vamos con el video, no voy a pedir likes ni nada por supuesto Ya, vamos, ponte Si no vieron los anteriores capítulos es mejor que vayan a verlos Si no van a estar todos perdidos y eso es lo que menos quiero A ver, yo que recuerde algo me atacó aquí Y aquí hay algo raro el aire no se siente bien aquí. Huele extraño y te hace sentir incómodo. También sentirte un poco mareado. Ay, no. Cuando se pone así significa que no algo bueno no va a pasar. Parece que en los ventiladores no me pasa nada, eh. los ventiladores no me pasa nada. Quiero que... ¿quién me voy acá y... Ayúdense para su coso líquido negro dentro. No puedes ver a través de él Y me convertí en un lobo A ver Seguiremos aquí, ya leímos todo eso Creo que los ventiladores son lo único que me pueden salvar por ahora Vamos Nunca había dependido de un ventilador Estoy viendo a lo loco y estoy vivo Corre, corre, corre. ¡Qué suerte! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡No quedes atrás! Pasamos de zona. Un incómodo... Ah, cómodo, el tibio. No, incómodo. A ver. Espera, quiero ver qué dice ahí. No, no dice nada. A ver qué dice aquí. Si estás en problemas, debe enfrentarlos inmediatamente mientras más dudes. Más probable es que pierdas tu oportunidad de triunfar. Observar cuidadosamente es también importante para no volverse resolver problemas en la vida. No es un juego, solo tienes una oportunidad. Has visto algo así antes, Ted? Creo que si estoy leyendo las cosas voy a estar muriendo. Constantemente. Así que... Como... Como yo estoy aquí por curiosidad, pues es lo primero que voy a hacer. <risa> hacer todo por curiosidad, aunque muera. Cuarto intento. Listo. ¡Ay, no hay una cosa de esas raras! No, no, no, no, no, no. Ah, parece que no me hizo nada. Se quedó ahí pasmado. ¿Puedo irme corriendo? Sí, puedo irme corriendo. No, no me pasmes. No corre, no aléjate! Parece que lo logré. ¿Puedo volver? No es fácil respirar ahí. ¿Quieres para volver? ¿Para qué quieres volver? ¿Y qué onda? Eh, ¿De dónde salió, pequeño atiende? Escucha, regresa. No toques al humano. Sé bueno y vete, le dio miedo A ver, a ver, a ver Todo está bien ahora, humano Aunque el cachorro no puedes transformarte Sí lo sé, pero tú sí, así que aléjate de mí Estamos cerca del cuarto generador Vamos juntos, humano Aunque será difícil, pero estaré contigo Me va a terminar matando A ver ¿Y qué hay aquí? Un respiro, ¿quieres mirar adentro sí? Ya guardé. Gentilmente abres el respiradero. Pareces suficientemente seguro. Cuando te acercas a echar un vistazo, eres sorprendido. Comienza a salir en nikon, respiro. Mi mente va hacia triste. Bueno, tienes un gran talento para meterte en problemas. Deja de crearte problemas innecesarios. Déjame esto a mí. El líquido que sea para escapar de las garras de Puro. Casi puedes escucharlo gritar. Puro se lo comió. Estoy un poco lleno. No tenía otra opción. Solo yo puedo comer esas cosas humanas. No lo hagas de nuevo. Deja de mirarlo No puede ser, acabo de hacer que... Que el monstruo gigante de látex negro o Se come una cosa rara Ah, es donde estaba A ver, aquí qué hay Este dice... Es ah, es donde estábamos anteriormente Esta es la puerta que no podíamos... Eh. Entra, está solada. No puedas abrirla, yo ya lo intenté Nuestro generador puede asegurar el edificio Puede ser autosuficiente por un largo tiempo sin recursos del mundo exterior Si la energía externa se corta Nuestro sistema de alimentación se encenderá automáticamente Para mantener el suministro eléctrico Aunque no estoy seguro por cuánto tiempo resistirá Fotos, quiero verlas era una cosa rara eh, Un tiburón viene eh, Y se convierte en un tiburón Creo que esta zona va a ser de tiburones No sé, el periódico está empapado de agua Es difícil de leer Proyecto animales, genes Proyecto de recolección y protección de genes animales El comienzo de todo, sin ese proyecto no existiríamos Creo que sería mejor que ustedes no existan Nuestros genes fueron obtenidos de los animales que fueron alojados Oye humano, espera un minuto ¿Por qué estás tan decidido a salir de aquí? ¡Decidido no! ¡Determinado! <risa> para mí un nuevo y fresco mundo es muy atractivo e interesante Igualmente, pero no quiero convertirme en furro Pero para ti es un mundo en ruinas Si es que verdad, las notas que he leído son verdad cuando salgas del edificio, ¿qué harás si sí, aún existe el virus? Bueno, me voy a morir solo. Deberías pensar sobre eso. Creo que es mejor morir que estar encerrado por siempre. No quiero que un humano tan bueno pedazca así. No soy un humano bueno, así que aléjate de mí. A ver... No entiendo por qué a la gente le gusta poner estos avisos en todas partes... Así que es uno también. Supongo que es lo suficientemente interesante si lo estás leyendo. ¿Quién se toma en serio este juego? Bueno... Ay, no, no, no, no, no. Esta cosa sé que va a ser algo malo si me acerco mucho. Corre, corre, corre, corre, corre, corre. No, aléjate. Aléjate, no. No, no. Por poco, eh. Por poco me atrapa esa cosa ya habían partes del lugar más como color más fuerte. Es un solo un periódico. Las instrucciones están opacadas. Tiene algo de información diaria sobre la sociedad humana. No es importante, pero es difícil dejarlo en el suelo. Sí, creo que sería difícil porque tú eres el último que queda. Y además es un frasco alternativo, así que no mueras. Un punto guardado. Panel de mantenimiento. Use destornillador para desatornillar la placa de protección y remover el filtro de polvo. Cuando reemplacen fusible, la línea roja y amarilla no pueden ser unidas al mismo tiempo. Debe de haber una línea verde conectada en ambos lados para que la de la línea amarilla. Hay, hay una línea roja al lado izquierdo de la línea verde. Pero no al lado derecho. La línea blanca es universal, adecuada para cualquier lugar. No interviene con las líneas de alrededor. La línea blanca no es removible. ¿Puedo tomar esto? Sin la electricidad no funciona. Una trampilla que tampoco puedo ver. Si hubiese un problema con la fuente de alimentación, a fin de proveer prevenir de una sobrecarga, el panel de control desconectará automáticamente la alimentación. Por favor, no la encienda manualmente. En cambio notifica al personal del turno. Bueno, ahí hay otro caírte, pero no quiero morir. Así que vámonos, vámonos, vámonos, vámonos. Ya no queda nadie para jugar Sudoku. ¿Qué era eso? Bueno, no sé qué va a pasar aquí, pero si toco esos colores oscuros, nada bueno pasará. Se los apuesto. ¿Quieres entender sí? Se puso en verde Bueno Lo siento pero he soltado Soldado la puerta Tomé suministro de mi colega y sus mantas Pero dudo que lo necesiten más Después de todo han sido caviados. Pobres Ya no queda nadie para jugar suco Ya lo leí Dice leche embotellada Latas vacías Creo que es mejor atraerlo. Uh, mejor no los traigo, vámonos. No, ya valió madre. Sabía que no iba a pasar algo bueno si me metía en los lugares más oscuros. Y me hago un tiburón. Bueno, nueva muerte descubierta, pero de una manera nada agradable. Aléjate de mí. Como flash otra vez. Espera, ¿puedo entrar a las otras puertas? Que no lo probé La puerta está cerrada Tal vez cuando restare Esta va a ser lo mismo, ¿no? Sí, dijo lo mismo Ven aquí, ven aquí, tiburóncito. Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí Ayúdenme ¿Cómo voy a pasar esto? Ahí, ahí abajo. ¡Ahora vamos! ¡Corre! ¡Corre, cope, corre! Listo, enciende la energía. Sí, quiero encenderla. Y aparece otro tiburón, genial. No puedo leer eso de, los, de las herramientas, así que. Me. No, no, no, me va. A tra... Me atrapo. Menos tú estás pendejo, ¿ok, hijo? Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Ay tiburón ve ve ve corre corre cope el tiburón no te va a atrapar eres inevitable quiero encenderla sí y sale otro tiburón vengan aquí venga venid a por mí corre corre cope corre no no tiburón otra vez no no ah por poco es 67, vámonos ¡Vamos a leer la nota! ¡No! Este es el cuarto de energía Los terminales de control están aquí El sistema de drenado también está conectado al de ventilación El mantenimiento aquí es muy importante Como el nuevo administrador No quiere seguir leyendo Sí, creo que ya sé por qué No, adiós. Adiós. ¿Puedo entrar? Sí, sí puedo entrar. Creo que aquí sería bueno despedirlo. Oh, con el. Con el monstruo gigante de látex. Sí, con el monstruo gigante de látex. Bueno, aquí nos despedimos con el monstruo gigante negro de látex. Raro. Y simplemente diré que si.. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y lo que sea, que la verdad no me gusta decirlo. Y compártelo, que tampoco me gusta decirlo, pero aún así lo debo de decir. Así que diré mi frase típica. Y adiós. ¡Ah, oh, shit! Here we go again.